¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy pintora y hoy traemos más noticias de la semana pasada. Empezamos con dos nuevos Pokémon de la región de Alola. El primero se llama Código Cero. Es de tipo normal y tiene la habilidad Armadura Batalla. Este Pokémon está basado en una Quimera, y por lo que vemos es capaz de aprender Triataque. El segundo se llama Moo. Es de tipo de dragón con las habilidades antibalas e insonorizar. Su nombre significa dragón joven, por lo cual deduzco que tendrá como mínimo una segunda evolución, incluso una tercera. Vamos ahora con las nuevas formas de Alola. En este caso hablamos de Ratata. Que pasa a ser un Pokémon de tipo siniestro, además de normal. Tiene las habilidades de culas y entusiasmo. Se dice que los jungos desplazaron a los ratatas hasta otra región y por eso estos tuvieron que adaptarse. Y por supuesto, Raticate. También de tipo siniestro normal. Mantiene las mismas habilidades que el Ratata de Alola. Ahora Raticate tiene un aspecto más regordete. Aparece una misteriosa amenaza llamada Ultra Entes. En este caso, a este se le llama UE01. No sabemos si son Pokémon, ya que los han diferenciado de estos. Y no sabemos si son capturables por el momento. Con el lanzamiento de los juegos de Pokémon Sol y Luna, regalarán durante un tiempo a Munchlax. También se nos da más información al respecto de los movimientos Z. Por ejemplo, el rey Chudalora tendrá uno llamado surfeo galvánico. Tras 20 años de letargo, al final Snorlax se levantará y también tendrá su movimiento Z, denominado Arrojo Intempestivo. Intuíamos que los iniciales también tendrían, como en el caso El ítem, Poplio, y Roulette o sus evoluciones. Pero como podemos ver, hay otros como Vika Volt, Sandra Salola, Mimikyu y Beware que también van a usar sus movimientos Z. ¿Sabes que si juegas a Pokémon Luna durante el día, será de noche en el juego? Pues sí, ya que en este juego habrá 12 horas de diferencia, además que algunos Pokémon dominantes serán diferentes en ambas versiones. Conocemos a la fundación Aether. Yo pensaba que iba a ser otro equipo malo con ideas contrarias al equipo Skull, pero parece ser un grupo que se encarga de la investigación y protección de los Pokémon de Lola cuya sede central se encuentra en el paraíso aéter. SPOILER en este lugar nos encontraremos también con el Ultra Ente 01. El equipo Skull tendrá un cómplice llamado Gladio. Sina y Dexio, de Pokémon X e Y, notarán el Arca de Sigarde, que tiene la capacidad de recopilar las células del Pokémon para poder conseguir usar a Sigarde 100%. Y vemos el nuevo uso del Pokevisor, que nos permitirá sacar fotos a nuestro Pokémon al estilo de Pokémon Snap. Y hasta aquí todo por hoy, si les ha gustado denle like, si aún no estás suscrito, suscríbete aquí abajo a la derecha, y nos vemos en las siguientes Pokénoticias. Adiós.